Lecciones de un Curso de Milagros con Enseñanzas Profundas de David Hofmeister Y continuamos hoy con la lección número 22 Lo que veo es una forma de venganza La idea de hoy describe con gran precisión la manera en que todo aquel que alberga en su mente pensamientos de ataque no puede sino ver el mundo. Habiendo proyectado su ira sobre el mundo, lo que ve es la venganza a punto de devolverle el golpe. De esta manera, percibe su propio ataque como un acto en defensa propia. Esto se convierte progresivamente en un círculo vicioso hasta que esté dispuesto a cambiar la manera como ve las cosas. De lo contrario, los pensamientos de ataque y contraataque le consumirán y poblarán todo su mundo. ¿De qué paz mental podría gozar en tales condiciones? De esta fantasía salvaje es de lo que te quieres escapar. No es maravilloso ¿Recibir las buenas nuevas de que no es real? ¿No te alegra sobremanera descubrir que te puedes escapar de ella? Tú has fabricado lo que deseas destruir, lo que odias y lo que quieres atacar y matar. Nada de lo que temes existe. Mira hoy al mundo que te rodea por lo menos cinco veces durante no menos de un minuto cada vez a medida que tus ojos pasen lentamente de un objeto a otro de un cuerpo a otro di para tus adentros veo únicamente lo perecedero no veo nada que vaya a perdurar lo que veo no es real. Lo que veo es una forma de venganza. Al final de cada sesión de práctica, pregúntate, ¿Es este el mundo que realmente quiero ver? La respuesta será obvia. Y dice David, Lo que veo es una forma de de venganza. La lección de hoy del libro de ejercicios, otra vez, vincula a la mente con la percepción, a los pensamientos con las imágenes, y se enfoca de manera particular en que los pensamientos de ataque producen una percepción que es una forma de venganza. Lo que parece ser violencia en este mundo es la representación de pensamientos de ataque mantenidos en la mente, mantenidos en la conciencia, con el deseo de que estén ahí. El mundo es un testigo de los pensamientos que hay en la mente. Jesús nos dice habiendo proyectado su ira sobre el mundo lo que ve es la venganza a punto de devolverle el golpe y después de esta manera percibe su propio ataque como un acto en defensa propia. De manera que en cualquier momento en que hay una sensación de ponerse a la defensiva que surge en la mente en cualquier momento en cualquier lugar, esta es la oportunidad de hacer una pausa y de darse cuenta de que los pensamientos de ataque están surgiendo en la conciencia. Y mientras están surgiendo, es importante recordar que esta es una oportunidad para sanar que estos pensamientos han sido llamados, llamados a la conciencia, para que se les pueda liberar. El mundo simplemente da testimonio de los pensamientos que hay en la mente. Y realmente no importa cuáles son las imágenes. Cuando hay un intento de defenderse de una imagen, o de justificar una defensa contra una imagen, esto significa simplemente que los pensamientos de ataque son valorados en la mente. Y el ego es valorado más que la paz, más que el amor. Y así hoy, abrimos nuestros corazones y mentes a ver el mundo diferentemente a soltar todo ataque, toda venganza y a abrirnos a la paz de Dios en la profundidad interior. A afirmar en nuestros corazones que no hay nada más que queramos, a afirmar otra vez que este mundo no es nada más que el reflejo de pensamientos. A estar agradecidos por el mundo, por su reflejo, por todas las oportunidades que se nos dan para soltar los pensamientos de ataque. Porque solo podemos experimentar la paz de Dios, la inocencia del Espíritu, conforme veamos conforme experimentemos, la imposibilidad de ataque. La paz, la inocencia, la felicidad, la dicha, no pueden coexistir con la creencia en el ataque. Porque la creencia en el ataque es la creencia que es posible abandonar la mente del Creador e inventar un mundo aparte del Creador. Y todo lo que parece una pequeña irritación y molestia es solo una reverberación, solo un reflejo de esta única idea de mente diminuta y alocada. Así que hoy, mientras vamos por el día, Mira a tu alrededor, observa el mundo, mientras emociones y pensamientos pasan por tu conciencia y recuérdate a ti mismo, lo que veo es una forma de venganza.